Eh, buenos días para ustedes y voy a empezar con este pequeño ejemplo mmm, de que aquí en España pues son las 4 y 5 de la tarde. Eh, por lo tanto, a través de esta conexión telemática vía Skype mmm, podemos vernos, podemos intercambiar opiniones, conversar, eh, gracias a un sistema tecnológico al cual se le llama TIC Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Eh, voy a exponer eh, tomando este, esta misma situación en la que estamos ustedes y yo eh, a muchos a muchos vamos, a miles de kilómetros de distancia geográfica física, pero también con una distancia temporal, es decir, con una distancia temporal de siete horas derivada pues, de, de los horarios eh, en función de, de los meridianos y de los paralelos, sobre todo de los meridianos, eh, el hecho de que estas tecnologías, las TIC, nos permitan estar a las 9 y 5 de la mañana, en el caso de ustedes, y a las 4 y 5 de la tarde, en el caso mío, eh, en una acción simultánea, pues ya da idea de una acción, una gran novedad, una posibilidad de interrelación, que antes no existía, o a lo sumo existía a través de, del teléfono, aquellas llamadas por cable eh, subterráneo que atravesaba el Atlántico, pero en cualquier caso eso también era, eh, es del siglo XX, eh, eh, pero en el siglo XIX esta posibilidad de intercomunicación no existía en absoluto y esto es un ejemplo de cómo el, el sistema TIC, las tecnologías de la información y de la comunicación, genera nuevas posibilidades de relación ...y de interacción, ¿Eh? o sé sea que esta será la primera idea que voy a exponer. Para que tengan ustedes un poco el, no digo un guión, ¿eh? pero sí un cierto orden, por lo menos voy a di dividir mi exposición en nueve puntos, ¿eh? iré anunciando cada uno de los nueve puntos, más que nada para que vean ustedes... ...que ya voy acabando y no se aburran, ¿eh? o sea, y que ya eh, cuando vayamos al quinto y al sexto... ...pues entonces ustedes ya comenzarán a sonreír y dirán, bueno, pues ya esto, esto se acaba... ...y vamos al diálogo que será lo más interesante. Bien, el primer punto es, eh, es una idea, si se quiere, eh, trivial, pero, pero muy importante. Y es que las TIC, las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, conforman un sistema tecnológico... ¿eh? Es decir, que en lugar de pensar en estas tecnologías por separado, eh, pues por un lado los celulares, por otro lado la televisión, por otro lado las tarjetas de crédito y débito, por otro lado eh, los iPads, los iPods, por otro lado eh, las redes telemáticas, eh, lo importante es que en, a finales del siglo XX y desde luego en la primera década del siglo XXI se ha producido una convergencia entre varias tecnologías y, y han llegado a confirmar un sistema, un sistema tecnológico, es decir, que se han ido haciendo compatibles unas tecnologías y otras. Antiguamente, <coughs> eh, pongo por ejemplo el teléfono, el teléfono solo transmitía la voz, ¿eh? como su mismo nombre indica, teléfono, o a lo sumo, eh, vamos, y en general el sonido, incluso eh, la música, pero ahora pues un teléfono, un teléfono celular, Transmite perfectamente imágenes, transmite datos, transmite muchas cosas más, es decir que es multius. De la misma manera, un ordenador, un ordenador en su origen, los ordenadores en los años 40 eran eh, computadoras para un... Eh, yo usar el término ordenador con frecuencia, ustedes usan el término computador habitualmente, eh, son sinónimos, ¿no? Pero en los años 40, como decía, las computadoras eran para computar, es decir, para hacer determinados cálculos, y había una computadora para un determinado cálculo, para calcular números, otra para operar con símbolos, otra para operar con sonidos, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, progresivamente, conforme las innovaciones y los avances tecnológicos fueron produciéndose, todas estas tecnologías eh, se aproximaron entre sí, convergieron, ...y conformaron, como he dicho, un sistema tecnológico... ...y por lo tanto esta noción sistémica, esta condición sistémica... ...me parece muy importante subrayarla... ...porque para reflexionar por lo tanto sobre las TIC... ...hay que partir, y yo por lo menos es mi primera hipótesis... ...de la teoría de sistemas, es decir que en toda mi, a toda mi exposición... ...le va a subyacer la teoría general de sistemas... ...hay sistemas biológicos, eh, sistemas orgánicos, sistemas económicos... Sistemas lingüísticos, sistemas sociales, sistemas culturales, sistemas económicos y hay también sistemas tecnológicos. Quiero decir que las TIC ante todo son un nuevo sistema tecnológico que se superpone, esta es otra idea importante en mi percepción y en mi interpretación de estas tecnologías, se superpone a otros sistemas tecnológicos yo les veo a ustedes ahora pues sentados en unas sillas con un fondo de madera todo eso es de producción industrial eh, es decir que pertenecen a un sistema tecnológico de la época industrial pero nosotros nos estamos intercomunicando a través de un sistema tecnológico de otra era la era de la información dicho en términos de Manuel Castells y por allí veo pues eh, no sé un señor con una máquina fotográfica digital una videocámara eh, más, por supuesto, eh, la, la imagen, la pantalla en la cual ustedes me ven a mí, o la pantalla desde las cuales le, les veo yo a ustedes. Quiero decir que, por un lado, estamos sentados en objetos, en sillones, y, y circun, circunda, circun, rodeados vamos de, de objetos industriales, de la época industrial, eh, fabricados industrialmente en madera, en metal... Eh, con felpa, con tejido, etcétera, etcétera, la propia electricidad, esas lámparas de iluminación que tienen ustedes, esto pertenece a la época industrial, pero nos estamos estamos interactuando, esta nueva capacidad de acción, la estamos haciendo a través de otro sistema tecnológico, diferente al, al sistema de tecnologías industriales, que son las tecnologías de la información y de la comunicación. Eh, otra, eh, Todavía en este primer punto quiero hacer otra... Eh, otra matización, es decir, cuando yo me refiero a estos temas, eh, a las TIC, no me refiero solo a Internet. ¿m? Es decir, siempre he insistido en esto, el, la telefonía móvil, aunque ahora da acceso a Internet, la telefonía celular no es Internet, su origen es completamente diferente al de Internet. La fotografía, los vídeos, las videocámaras tampoco son Internet, aun cuando ahora... Sí se pueden emitir vídeos y transmitir fotografías por Internet, pero el origen de las técnicas de la imagen y de la imagen digital es diferente a Internet. Eh, las tarjetas de crédito y de débito, que es otra de las TIC importantísima, eh, tampoco son Internet. Lo que sí es cierto es que Internet, la, la red, la red de redes, eh, es el espacio en donde todas estas tecnologías han confluido y han convergido. Bien. Y entrando ya eh, eh, en este sistema tecnológico, como cualquier otro sistema, pues hay que aprender a usarlo. ¿eh? Así como uno, para andar por cualquier ciudad, cualquier urbe o por una carretera, tiene que aprender a conducir, tiene que aprender a cambiar de marcha o, o en un coche automático, en cualquier caso, también a manejar el, eh, el mando, el mando del freno o el embrague en, en, en casos de cambio no automático, tiene que aprender el código de circulación, tiene que aprender a desarrollar unas ciertas habilidades y destrezas para eh, usar un vehículo, bien sea una motocicleta, un camión, un automóvil, entonces también para usar estas tecnologías de la información y de la comunicación hace falta aprender una serie de cosas, una serie, desarrollar unas habilidades y destrezas como con cualquier sistema tecnológico. Quiero decir que un sistema tecnológico nos lo hemos de apropiar, es decir, la apropiación de las tecnologías y la apropiación de los sistemas tecnológicos se logra mediante el aprendizaje fundamentalmente y la inserción en nuestro cerebro y el desarrollo eh, progresivamente mejor de esas habilidades y destrezas que requerimos para un sistema tecnológico o para otro ¿no? si tenemos que andar en bicicleta pues tenemos que aprender a mantener el equilibrio a pedalear, a cambiar eh, de marcha, si tenemos que andar en automóvil o en avión, hay otra serie de habilidades y destrezas que tenemos que aprender, pues bien, para manejarnos con el sistema TIC, tenemos que, es imprescindible el aprendizaje de su uso. Entonces hay dos modalidades de aprendizaje, uno el aprendizaje, eh, digamos, regalado ¿no? el que se hace a través de las escuelas, de las universidades, de los centros de formación, etcétera, etcétera. Pero luego hay otra modalidad de aprendizaje muy importante, que sobre la cual que es muy importante en concreto en las TIC, que es el aprendizaje eh, learning by doing, o si se quiere, learning by using. Es decir, que uno aprende a utilizar las TIC usándolas. ¿eh? Usándolas, así como hay mucha gente que aprende también a utilizar una bicicleta, pues simplemente lanzándose a, a pedalear, y bueno, se puede caer, se puede al principio, hasta que adquiere un sentido del equilibrio, eh, pero aprende simplemente usando eh, un artefacto o un aparato, mientras que en cambio hay aprendizajes, por ejemplo, aprender a conducir, que normalmente también hay quien aprende a conducir un automóvil por sí mismo, un carro, pero eh, normalmente pues eh, hay profesores, eh, sistemas de aprendizaje arreglado, en España lo llamamos autoescuelas, en las cuales se enseña a conducir y se enseña también el código de circulación, es decir, cuáles son las normas, los códigos que regulan el tráfico de los automóviles o en general de los vehículos. Bien, de la misma manera en Internet, eh, también hay una serie de códigos, una serie de reglas de funcionamiento, no solo, por lo tanto, hay que desarrollar las habilidades de saber usar los aparatos, sino también conocer más o menos las normas, los códigos, lo que es el lenguaje HTML, lo que es Skype, lo que es eh, el sonido digital, lo que es el MP3, el MP4. Es decir, hay una, sistema, una serie de codificaciones que son las que permiten el funcionamiento del sistema tecnológico y que también hay que aprender. Y, y no solo se aprende... Eh, usando, o haciendo, learning by doing, o learning by using, sino también se aprende por imitación. Quiero subrayar también este pequeño aspecto, eh, si se quiere... porque los seres humanos aprendemos muchísimo, imitando lo que los demás hacen. En los oficios, y con eso ya me voy acercando al segundo tema de, de mi charla, de mi exposición, que son las profesiones, muchos oficios se aprenden de maestro a aprendiz. Es decir, hay alguien que sabe Carpintería, que sale albañilería, que sabe eh, ordeñar una vaca, que sabe cultivar un campo, que sabe arar un campo, y otra persona, eh, su discípulo, su aprendiz, aprende viendo cómo se hace. ¿eh? O sea, esto es una, una tercera modalidad de aprendizaje ¿eh? que es eh, por imitación, ¿eh? por imitación, por aprendizaje de las habilidades ...y destrezas que otra persona tiene. Normalmente, claro, para eso es preciso que la persona que sabe hacer las cosas... ...que tiene el know-how, se lo enseñe a uno, que se lo muestre. ¿eh? Pero no es una enseñanza arreglada, sino que es una enseñanza por el ejemplo. Mira, así es como se hacen las cosas. Así es como se teje, así es como se cocina, así es como... Eh, ...en fin, múltiples sistemas tecnológicos. La cocina es un sistema tecnológico más... Eh, el, el, las artes de, del tejido son otros sistemas tecnológicos, los, el, el apropiarse de un sistema tecnológico se puede hacer, por tanto, mediante una enseñanza arreglada, mediante un aprendizaje con el uso, o mediante un aprendizaje por imitación. Como mínimo, estas tres modalidades de aprendizaje, que son las que se practican, y en particular las que los jóvenes practican en el caso de Internet y de las TIC. La mayoría, entre las TIC, por supuesto, no he mencionado antes los videojuegos, ¿eh? pero son eh, importantísimos. En el caso de los videojuegos es clarísimo. ¿eh? Los chicos y las chicas aprenden jugando. ¿eh? Aprenden jugando, que es como normalmente se aprende a jugar, por el otro lado. ¿eh? O sea, es muy raro que uno a jugar aprenda primero la teoría del juego y luego algunos casos hay, pero lo normal es que para jugar como para nadar se aprende la, echándose a la piscina y poniéndose a jugar bien, pues esta es la idea también en el caso de los videojuegos, los mayores las personas que tenemos más edad eh, salvo algunas rarísimas excepciones, no, no tenemos ni idea de cómo jugar a los videojuegos a las videoconsolas, mientras que los jóvenes sí, ellos lo aprenden eh, imitando a los otros, eh, con un compañero o compañera de su edad que les enseña pero que yo sepa, por lo menos en España, igual en México, ojalá ...hay una enseñanza reglada para eh, jugar, eh, para aprender a jugar... ...pero lo dudo, eh, o sea, normalmente la enseñanza reglada eh, de los juegos... ...no se produce y de los videojuegos eh, mucho menos. Bien, insisto en esta tecnología, en las TIC, en los juegos... ...porque me parece muy, muy importante... ...en el sentido de que las TIC eh, valen perfectamente para el entretenimiento... ...la diversión y el juego, y se generan muchas profesiones en torno al sector del ocio, del entretenimiento, y no hay por qué desdeñar en absoluto este tipo de actividades humanas que han existido además en todas las culturas. Y no hay cultura humana sin juegos, sin entretenimiento, sin diversión, sin aspectos lúdicos. Entonces, quiero decir con ello que las TIC no solo valen para la producción, para el trabajo, para el teletrabajo, sino también para el juego, para la diversión, para el entretenimiento. Bien, y ya termino con esto, el primer punto diciendo que hay una modalidad de aprendizaje, aparte de las tres que mencioné anteriormente, una cuarta diríamos, que es muy importante, que es el aprendizaje cooperativo, es decir, los jóvenes en concreto aprenden entre sí, transmitiéndose conocimiento, enseñándose los unos a los otros, o afrontando en grupo los problemas, o sea que cuando se habla de aprendizaje y TIC, hay que pensar en aprendizaje efectivamente individual, personal, en lo que se llama en los sistemas educativos el estudio, pero también en el aprendizaje colectivo, el aprendizaje en grupo. Es muy importante fomentar eh, la enseñanza, los procesos de aprendizaje en grupo y en grupos cooperativos, eh, en grupos colaborativos, porque. Eh, se transfiere mucho más conocimiento entre los chicos y chicas los jóvenes en general que aprenden colaborando eh, learning por lo tanto by cooperating eh, y no solo learning by doing learning by using y learning by imitating bien, paso al segundo punto eh, el segundo punto ya es una hipótesis mm, eh, no, no es tan trivial como todo lo que he dicho hasta ahora que son cosas diríamos vinculadas a la simple observación y, y, a, y a cómo, cómo eh, funcionan particularmente los jóvenes con las tecnologías de la información y de la comunicación, sino ya es una tesis, eh, diríamos, filosófica o sociológica, como prefieran ustedes, más fuerte que yo ya enuncié hace bastantes años en ese libro que se ha mencionado de los señores del aire, Telepolis y el tercer entorno. Entonces voy a hablar brevemente sobre este tercer entorno, que es, a mi entender, el marco conceptual en el cual hay que pensar sobre las TIC y también sobre el, los procesos de aprendizaje vinculados a las TIC y también sobre las profesiones y oficios derivadas de las TIC. Entonces, mi segundo punto va a ser, por lo tanto, el tercer entorno, eh, que consiste en... el tercer entorno estamos, ustedes y yo. Eh, ustedes están en un espacio... ...en Morelos, en Cuernavaca, en un espacio universitario, en un aula... ...yo estoy en España, en San Sebastián, en un espacio eh, en mi propio despacho... ...en mi propio estudio y, y estamos eh, conectados en el tercer entorno. Y, o sea, geográficamente estamos separados, muy distantes... Eh, ...pero en cambio telemáticamente, desde el punto de vista tecnológico... Estamos en el mismo espacio, en el mismo espacio, ocupando ustedes una zona de este espacio, la de eh, esa pantalla, y ocupando yo la otra zona de este espacio. Estamos conectados pantalla a pantalla. Esto es tercer entorno, dos pantallas interconectadas, en una de ellas aparecen una serie de personas, ustedes, en otra aparezco yo, eh, pero eh, es importante tener en cuenta que esto es un espacio, es un espacio en donde podemos interactuar yo ahora me puedo levantar y me puedo ir ¿eh? y entonces eh, he desaparecido del tercer entorno al que ustedes acceden ¿eh? que es la pantalla de, con el retroproyector que tienen ustedes eh, pero sin embargo yo no voy a desaparecer del espacio en donde estoy ahora mismo en la sala donde están ustedes ha aparecido y ha desaparecido una persona para mí ¿eh? o sea ustedes se pueden mover en el segundo entorno ¿eh? cambiando de butaca, cambiando de postura, de gesto pero en el tercer del tercer entorno se pueden ustedes ir se pueden salir ¿eh? bastaría por ejemplo con que se produjera una desconexión esperemos que no suceda o que yo apagara eh, mi ordenador o, o ustedes apagaran eh, la pantalla a la que están mirando y entonces nuestra relación dejaría de producirse inmediatamente quiero decir con eso que el espacio eh, este espacio social en donde estamos ahora el tercer entorno, yo lo llamo tercer entorno precisamente para distinguirlo del espacio donde están ustedes, que es un espacio de segundo entorno, un espacio industrial, eh, o sea, de materiales industriales, un espacio, una sala de, de, de actos supongo, de una universidad mientras que eh, como el primer entorno pues es eh, tanto, tanto allí en Morelos como aquí en, en San Sebastián en España, el primer entorno es la naturaleza, eh, la naturaleza el campo, el segundo entorno son las ciudades y en concreto la ciudad universitaria o el campus universitario donde ustedes estén, pero en el tercer entorno, en cambio, es este espacio virtual, este espacio telemático y que interconecta pantallas entre sí y ordenadores entre sí, en donde, en este tercer entorno, estamos desarrollando una actividad como es esta eh, interrelación o interacción entre ustedes y yo, que es esta conferencia sobre TIC y profesiones, y luego dialogaremos al respecto. Bien, entonces, eh, esta es la hipótesis de los tres entornos, eh, que ya digo, que es el marco conceptual en el cual yo me muevo ya desde hace más de 10 años, 15 años, y me sigo moviendo, o sea que yo interpreto las TIC eh, en este marco conceptual, las TIC, nos proporcionan acceso a un nuevo espacio social, ¿eh? nuevo espacio y nuevo tiempo social, o sea, permiten saltarse las diferencias horarias o permiten grabar esta videoconferencia y emitirla mañana o emitirla pasado o dejarla o ponerla en YouTube o ponerla en la en la web de la Universidad de Morelos, en fin, eh, cada cual eh, lo que haga con el resultado de esta interacción entre ustedes y yo, ahora estamos haciéndola en directo, en tiempo ...en tiempo real, como suele decirse... ...pero se puede hacer en diferido... ¿no? entonces y, ...y nosotros seguiremos interactuando en diferido... ...es decir, que lo que yo estoy diciendo ahora... ...lo diré cuando eh, este vídeo, este DVD se proyecte... ...lo diré dentro de cinco horas... ...o de cinco años o de tres años... ...y lo que ustedes digan en el diálogo... ...lo seguirán diciendo también... Eh, después, ¿eh? ¿Por, qué, qué? ¿por qué? porque quedará grabado, quedará almacenado, quedará digitalizadas nuestras imágenes, nuestra palabra nuestra voz, nuestro discurso entonces esto de que las TIC digitalicen la imagen, digitalicen la voz y digitalicen los gestos ¿eh? el movimiento en este caso de mi mano ¿eh? pues eh, esto es una novedad total ¿eh? esto está posibilitado por las tecnologías de la fotografía, el vídeo y el cine pero el hecho de que todo esto suceda, que ustedes me vean eh, mover la mano gesticular estando a tanta distancia los unos de los otros el primer sistema tecnológico que permite esta nueva modalidad de interacción entre ustedes y yo son las TIC no hay en toda la historia un sistema tecnológico que permita esta interacción a distancia espacial y temporal bien, entonces esto que es eh, digamos la hipótesis fuerte eh, que permite distinguir entre las eh, relaciones humanas eh, por presencia física. Ustedes están eh, a corta distancia los unos de los otros en una sala eh, y con presencia física de ustedes. Yo, en cambio, no estoy físicamente con ustedes, sino que lo estoy, tengo una presencia tecnofísica. ¿eh? O sea, estoy eh, presente ante ustedes, pero es una imagen tecnológica eh, generada por las TIC, la de mi imagen y la suya también con respecto a mí. Entonces, ustedes están en un espacio social de segundo entorno, eh, yo también en un espacio de segundo entorno, pero entre nosotros nuestra relación se produce en un diferente espacio social, que es el tercer entorno. Bien dicho esto, eh, que es el segundo punto, este espacio se le suele llamar espacio electrónico, el mundo digital, espacio virtual, hay varias denominaciones, eh, yo uso todas ellas, eh, prefiero llamarlo tercer entorno, sobre todo para marcar la, la importancia que tiene, es ni más ni menos que compararlo a la biosfera y a las ciudades, ¿eh? y no es obvio que tanto la biosfera como las ciudades han sido importantísimas para el desarrollo de la cultura, de la ciencia y del conocimiento humano, entonces, al llamarlo tercer entorno, se está subrayando que es tan importante como han sido las ciudades en la evolución humana o como ha sido la biosfera en la evolución de los seres vivos. ¿eh? Es decir, que no estamos ante una cosa trivial, sino a una innovación de ruptura, una innovación cualitativa, una innovación disruptiva que es la propia emergencia de un nuevo espacio social ¿eh? entonces esto está posibilitado por el sistema TIC y es un poco la, la hipótesis eh, segunda ¿eh? O sea, eh, he dicho en la primera que las TIC son un sistema tecnológico, pues bien, por teoría general de sistemas hay situaciones en las cuales un sistema eh, ...genera propiedades emergentes. Bien, pues esto que lo afirma la teoría general de sistemas... ...es un poco la segunda hipótesis que estoy aplicando. Las TIC, el sistema tecnológico TIC... ...ha generado una propiedad emergente tan importante, tan relevante... ...como es la, la aparición de un nuevo espacio social... ...que recubre todo el planeta. Eh, porque efectivamente, en este caso, eh, conecta eh, digamos, un lado y otro del Atlántico pero exactamente igual esta videoconferencia podría hacerse con cualquier otro lugar del mundo, siempre bien entendido, que tengan los artefactos, los aparatos, el sistema tecnológico TIC, que se interconecte a través de Internet y a través, en último término, de los satélites de telecomunicaciones y permitan esta interacción que estamos teniendo. Bien, entonces, eh, como derivación de, esta, de este nuevo espacio social, yo estoy usando eh, la expresión TIC, ¿eh? Tecnologías de la Información y de la Comunicación y, y la uso habitualmente. Pero sin embargo, quiero señalar que el tercer entorno es mucho más que información y comunicación. ¿eh? Entonces, esto es una matización importante que también quería subrayar. El espacio, el tercer entorno, nos permite actuar. Es un espacio para la acción. ¿eh? Entonces, Efectivamente, hay acciones que son informativas. Yo les puedo dar noticia ahora a ustedes pues, de, de que he estado en Bilbao esta misma mañana, que he llegado hace media hora aquí, eh, que hace buen tiempo en San Sebastián. Les puedo transmitir noticias en directo y ustedes me las pueden transmitir a mí de lo que sucede en Morelos o de lo que sucede en México. Bien, pero eso es una acción, una acción informativa. Y esa acción informativa es a través de una comunicación que nosotros establecemos, pues porque hablamos la misma lengua, con distintos acentos, con distintas pronunciaciones, mucho más complejo. Sería una videoconferencia en donde yo estuviera hablando en chino, ¿eh? pues probablemente eso, ustedes no me entenderían, ni yo les entendería a ustedes. ¿no? Quiero decir con ello, con esto ya apunto, a que la vía de comunicación entre ustedes y nosotros es tecnológica, ...pero también cultural, también social, también lingüística. Es decir, que para interactuar en el tercer entorno, el tener un código, en este caso un idioma... ...un sistema de comunicación, un canal de comunicación, pero también un sistema de comunicación... ...un código común, es condición imprescindible. No me refiero solo al código que los ordenadores utilizan para conectarse entre sí... ¿Eh? los pins correspondientes, etcétera ¿no? y los identificadores correspondientes de los ordenadores, sino también al código que nos permite ahora comunicarnos e interactuar entre nosotros. Bien, pero quien dice esto, acciones informativas y acciones comunicativas, eh, puede hablar de otros muchos tipos de acciones. Por ejemplo, no lo voy a hacer, ¿eh? pero yo ahora podría ponerme a jugar con ustedes a, a cualquier cosa. ¿eh? Podríamos jugar al ajedrez, podríamos jugar a, a un montón de cosas... Y entonces una acción, ¿eh? una interacción ¿eh? lúdica, podríamos desarrollarla sin problema en el tercer entorno. Exactamente igual, un, un trabajo, una actividad productiva, se puede hacer en el tercer entorno. Quiero decir que, en principio, hay no digo todas las acciones humanas, pero sí muchas de ellas se desarrollan en el primer entorno, es decir, en el campo o en la naturaleza, se desarrollan en el segundo entorno, en las ciudades, pero también se desarrollan en el tercer entorno muchas de ellas. Entonces, esta es la gran novedad para mi gusto. O sea, las TIC han generado la posibilidad de acciones humanas y de interacciones humanas que no, no eran posibles con otros sistemas tecnológicos o en el primer entorno o en el segundo entorno. Bien, y por aquí ya vamos camino de las, nuevas, de las profesiones y las TIC. Es decir, a mí lo que me interesa... Eh, ahora son dos cosas hecha eh, hecho ya enunciada eh, esta hipótesis de que el tercer entorno es un espacio para la acción y para la interacción y no solo para la información y las comunicaciones ¿Eh? me interesa lo siguiente entonces me interesa ver en primer lugar qué acciones que nosotros podríamos practicar en el segundo entorno se pueden hacer también en el tercero, por ejemplo esta que estamos haciendo, una conferencia eh, pues podríamos hacerla, haberla hecho allí en Morelos o podríamos hacerla aquí en San Sebastián o en cualquier otro lugar del mundo juntándonos, eh, conversando en un mismo local en un mismo espacio es decir que eh, esta acción como en general eh, no solo una conferencia sino también eh, una clase eh, una presentación se puede hacer sin problema en el tercer entorno y por lo tanto hay muchas acciones del segundo entorno acciones que hacemos en la ciudad que las podemos desarrollar también en el tercer entorno pero hay otras acciones que se pueden hacer en el tercer entorno y no se pueden hacer ni en el primero ni en el segundo. Entonces, quiero decir con ello que hay nuevas acciones. O sea, es decir, el tercer entorno es un espacio para la acción y la interacción que posibilita nuevas formas de acción y de interacción entre los seres humanos. Bien, eh, ya he mencionado anteriormente algunas de ellas. Es decir, el hecho de que esta, esta interacción que estamos teniendo ahora ...vaya a quedar congelada, almacenada y se pueda repetir la interacción misma entre ustedes y yo... ...se pueda repetir dentro de tres horas, dentro de tres días, dentro de tres meses, etcétera, etcétera... ...esto lo posibilita el sistema TIC y no otro tipo de tecnologías. ¿eh? Una interacción con imágenes, con gestos, ¿eh? ahora vuelve a salir otra persona eh, de la sala donde estaban ustedes... ¿eh? ...y entonces vuelve a suceder eh, una escena que quedará grabada, quedará archivada... ...y podrá ser repetida una y otra vez, iterada. Quiero decir con ello que las acciones en el tercer entorno son a distancia... ...ya lo dije desde el principio, a distancia espacial y temporal... ...también lo subrayé, pero además, y esta es una tercera característica... ...de las acciones en el, terzo, el tercer entorno, son iteradas... ...o como dicho en términos futbolísticos, se puede poner la moviola... ¿eh? ...se puede poner la moviola y volver a repetir y analizar lo que ya ha pasado... Entonces esta posibilidad de que las acciones humanas queden filmadas, pero no me refiero a las acciones, el cine el cine esto ya lo hace, ¿eh? pero el cine lo hace, digamos, para artistas de cine, mientras que la gran novedad es que ahora con, una, eh, con un teléfono celular, eh, digamos, Android o cualquier otro, ¿eh? un niño o una niña puede grabar su imagen, sus fotos, hacer pequeños vídeos, mandárselos los unos a los otros. Es decir, que la vida cotidiana queda grabada, almacenada, filmada y distribuida a través de una red. Esto es una acción nueva. Este tipo de acción no era posible hasta hace 10, 15 años más o menos. Ahora sí es posible y evidentemente ha cambiado, ha cambiado radicalmente lo que es la vida cotidiana entre nosotros porque esta nueva modalidad de acción, esta nueva acción posible, la practicamos cada vez más, independientemente de que necesitemos para ello, claro está, los aparatos y las habilidades. Bien, entonces, claro, si el tercer entorno, por lo tanto, es un espacio para la acción que genera nuevas formas de acción, entonces, eh, como una profesión, en realidad, no es más que una modalidad de acción en la cual uno es experto, la sabe hacer, y, y es capaz de repetirla una y otra vez a lo largo de su vida, ¿eh? entonces donde hay nuevas acciones va a haber nuevas profesiones. ¿eh? Entonces esta es la idea que en principio quería sugerir ya para ir pasando al tema de los, de los oficios y profesiones. Voy a poner algunos ejemplos de nuevas, nuevas acciones y nuevas profesiones en el tercer entorno. Se podrían poner muchísimos, ¿eh? o sea, pero voy a poner uno que es muy habitual eh, y que, bueno, que es el de la atención al cliente. Atención al cliente cuando uno usa un teléfono celular o, o bueno, hoy en día aquí en España y en México es prácticamente igual, si no más que aquí, eh, cuando uno usa pues quiere reservar un boleto de avión o quiere reservar un hotel etcétera o quiere hacer un montón de cosas llama por su teléfono celular a, a un determinado número y ahí le, le atiende un, una, un computador le atiende un robot ¿eh? que le dice si quiere usted tal cosa marque el esto si marque el uno si quiere usted la otra marque el 2 ¿eh? entonces y uno está hablando con un ordenador ¿eh? hablando con un ordenador no hay persona ninguna detrás y solo al final, eh, o sea, eh, después de, de un minuto de preguntas o dos minutos de preguntas, uno al final puede decir, quiero hablar con un operador o con una operadora. ¿Eh? Entonces esto, que es una situación habitual, tanto en México como en España, aunque igual ustedes utilicen otro, ter otro tipo de terminología y no hablen de operadores telefónicos o operadoras telefónicas, eh, digamos... Esto no sucedía antes. Esto a mí de pequeño no, no me sucedió y de joven tampoco. Y, o sea, es decir, eh, yo tenía una radio, tenía una televisión que me hablaba a mí ¿no? y tenía efectivamente a partir de una cierta edad un teléfono en casa que me permitía conectarme a través de una centralita telefónica en donde todavía una había una operadora que metía las clavijas eh, en una centralita telefónica para conectar una casa con otra, eso ya es una te un sistema tecnológico ya obsoleto, periclitado, que ahora está en los museos, mientras que ahora, por el contrario, digamos, eh, está eh, el hablar con una computadora, con un ordenador, y éste te responde, y tú le hablas. Eh, pues esto es una acción nueva, o sea, relacionarse con una máquina ¿eh? es una acción que y que ésta te grabe y, entre comillas, te entienda o por lo menos te responda eh, adecuadamente y tú les das órdenes, o sea, le das, marcas el 1, entonces esto significa tal cosa, marcas el 2 y significa tal otra cosa, ¿no? Entonces, esta interacción entre usuarios y máquinas, y computadoras en este caso, es un tipo de novedad, lo que se llama la inteligencia artificial, más en concreto el reconocimiento automático de voz, que es una nueva modalidad de acción que permite, eh, por lo menos en España, pues que, la, vamos, en España, eh, creo que en México también está, la verdad es que no, no recuerdo, existe una multinacional de origen español que es, la, es Telefónica. ¿eh? Entonces Telefónica, la mayoría de sus operadores y operadoras son eh, personal latinoamericano. O sea, Es decir, que cuando uno llama a, a, a un servicio telefónico, a una operadora telefónica aquí en España, lo normal es que le responda alguien con voz latinoamericano que puede estar, pues no sé dónde estará, ¿eh? o sea, estará pues en, en, en Ecuador o estará en México, en México no creo, pero estará más bien en Bolivia o estará en Perú o estará en Colombia o estará en Filipinas, eh, etc. ¿no? Y entonces, eh, digamos, con esto las empresas abaratan costes ¿eh? Eh, eh, se, y hay un puesto de trabajo, una profesión. ¿eh? O sea, ser telefonista, pero telefonista, eh, junto con un ordenador que reconoce automáticamente la voz, esto es un ejemplo de una nueva profesión muy clara, muy desarrollada, y que se va generalizando en el tercer entorno. Bien entendido que la emergencia de esta nueva profesión significa la desaparición de puestos de trabajo en la época de la época industrial. Y, o sea, en este sentido, en este momento, no tendría sentido que hubiera eh, una persona moviendo clavijas, eh, digamos, en una centralita telefónica. Esto ya lo hace la computadora y lo hace automáticamente. Entonces, por lo tanto, las TIC eliminan, por un lado, puestos de trabajo ¿eh? y generan otros. ¿eh? Entonces, eh, eliminan profesiones y generan nuevas profesiones. Esta es la última idea que quería decir con respecto al tercer entorno. Otros ejemplos de nuevas profesiones son un administrador de red... ¿eh? Eh, eh, la noción de administrador de red era inexistente hace 40 años o eh, alguien que tiene un blog, un bloguero ¿eh? Eh, un bloguero es como, como una especie de periodista, ¿eh? o sea, es una nueva modalidad de periodismo, en realidad tener un blog ¿no? entonces eh, tradicionalmente tanto en España como en México como en otros países, tener un periódico un periódico era una, una industria una industria periodística ¿no? un, un rotativo y, y, y digamos ser editor de un periódico era tener una empresa importante. Hoy en día, por el contrario, un blog, que es una modalidad de periodismo, lo puede hacer cualquiera ¿eh? desde, desde su casa, desde su despacho, simplemente con estar conectado al tercer entorno a través de un ordenador. Pongamos el ejemplo de un hacker, ¿eh? también. Eh, hay hackers profesionales que se dedican a eso, que se dedican, digamos, a buscar los huecos de los sistemas tecnológicos, del sistema tecnológico TIC, a buscar los problemas, a, a, a, o, o, o alguien que que se dedica que, pues no sé, a, a vender, por ejemplo, pues música, a piratear. ¿eh? O sea, eso es una profesión hoy en día. La prueba es que hace poco en Nueva Zelanda fue detenido un grupo y una persona en concreto que se había hecho millonaria, eh, digamos, pirateando pues, música, pirateando vídeos, pirateando películas, ¿no? Entonces, hombre, pirata siempre ha existido, claro está. Pero, pero los piratas antiguamente... Tanto en el Caribe como en cualquier, como en el Atlántico, pues digamos, iban, iban en barcos, atacaban a barcos, ¿no? Mientras que los piratas ahora, en, en la nueva piratería, la nueva modalidad de piratería, funciona en el tercer entorno. Entonces, tenemos una actividad que ya existía en el segundo entorno y que se hacía con barcos o, o, o, o los forajidos, los bandoleros, etcétera, etcétera, ¿no? En los caminos, asaltando a los viajeros o las diligencias, etcétera, etcétera. Mientras que ahora, por el contrario, es una actividad humana como todas, ¿eh? pero que se ejerce en el nuevo espacio social con nuevas herramientas, con nuevos instrumentos y generando pues nuevas, nuevos problemas y nuevos eh, peligros. Bien, bueno, pues esta es la tercera eh, idea y paso ya a la cuarta. ¿eh? La cuarta, eh, voy a mi miro el reloj un segundito porque ya llevo casi media hora hablando y quiero terminar eh, ...a las 5, 5 y 5 hora española, 10 eh, eh, y cinco hora mexicana. Bien, eh, la, cu la cuarta idea, voy a insistir poco en ella... ...pero, pero sí quería por lo menos mencionarla. Eh, para nosotros el término profesión es un término habitual... Eh, ...se ha hecho popular en, las, en, la, en la civilización industrial, eh, hay profesionales. Pero históricamente eh, profesión, como su mismo nombre indica en castellano... Profesión tiene que ver con fe, ¿eh? profesión, hacer profesión de fe, o sea que el profesional es aquel que tiene fe en algo e incluso históricamente eh, históricamente una cosa eran las profesiones y otra los oficios, ¿eh? Es completa las artes y los oficios es una cosa, las profesiones es otra cosa. Profesiones, profesiones, históricamente hablando, había muy pocas. ¿eh? Y, y suponían, un, un, un, en, me estoy refiriendo a, a Europa, ¿eh? a la Europa medieval sobre todo, ¿eh? pero esto ya aparece desde Grecia, desde Grecia y desde Roma. ¿eh? Es decir que un profesional era aquel, eh, dicho muy sucintamente y muy claramente, es aquel que había hecho un juramento. ¿eh? Es decir, un profesional era un médico, un profesional es un juez, un profesional puede ser eh, un abogado, ¿eh? un profesional... Puede ser eh, un policía, ¿eh? pero eh, no todos los oficios generaban profesión. ¿eh? De tal manera que eh, un militar también, ¿eh? había la profesión de militar. ¿eh? Entonces, las clases sociales más elevadas históricamente eran eso: ser médico, ser abogado, ser policía, ser militar, ser político. ¿eh? Eh, era, digamos, eh, eh, y, y lo otro eran, en cambio, los oficios, las artes y los oficios. ...que eran pues, ser comerciante, ser pintor, ser artista, ser albañil... ¿no? ...entonces esta estratificación en Europa se ha producido durante muchos siglos... ...y, y más queda marcada en el término profesión mismo. Entonces yo en el tercer entorno, eh, aunque acabo de decir que hay nuevas profesiones... ...entonces ahora en este cuarto punto voy a matizar mi afirmación anterior... Y voy a decir que en realidad profesiones como tales profesiones en el tercer entorno hay muy pocas. En lo que hay son muchos, hay offices y hay sobre todo actividades, ¿eh? nuevas formas de acción. Pero muy poquitas profesiones en el sentido fuerte de la palabra. ¿eh? Un profesional en el tercer entorno puede ser aquel, por ejemplo, que mantiene la seguridad, el criptógrafo que mantiene la seguridad de la red o el programador ¿eh? que eh, ha diseñado perdón, el ingeniero telemático que ha diseñado una red, por ejemplo, la de la Universidad, la Intranet de la Universidad de Morelos, o, o, o el ingeniero de telecomunicaciones que mantiene esta interconexión trabajando para alguna compañía telefónica o para un, alguna compañía de satélites de telecomunicaciones, etc. Es decir, estas profesiones son, por así decirlo, eh, eh, condición sine qua non de que funcione el tercer entorno, en el tercer entorno se vendría abajo si una de esas personas no hubiera hecho bien la programación o no mantuviera bien la conexión o hubiera hecho mal los códigos correspondientes y nuestros ordenadores no se hubieran reconocido entre sí. Entonces, en este sentido, hay nuevas profesiones en el tercer entorno vinculadas al mantenimiento de las infraestructuras, de las interconexiones en el tercer entorno, pero luego, aparte de esas profesiones, el resto más bien son oficios que los seres humanos desarrollamos pero sin llegar a ser profesionales yo por ejemplo como ustedes pueden comprobar no soy un profesional de las video, videoconferencias. O videoconferencias si yo fuera un profesional de las videoconferencias hubiera hecho una videoconferencia en fin con efectos especiales diseñada etcétera etcétera con pantallas con imágenes con vídeos con diversiones con entretenimientos mientras que me tienen ustedes a mí simplemente como doy yo una clase en el segundo entorno, como doy yo la clase en un aula. Entonces, en ese sentido, yo sí me considero un profesional en un aula, pero no soy un profesional, en cambio, en tanto videoconferencista. Bien, pues ahí ven ustedes que eh, para ser un profesional en esa, en esa arte, pues bueno, uno tiene que ser prácticamente presentador o presentadora de televisión, ...o tiene que ser un, un gurú de las telecomunicaciones... ...que ya lleva eh, sus presentaciones... ...y sus gestos, y su diseño, y su imagen... ...y todo perfectamente elaborado por técnicos de imagen... ¿eh? ...entonces, esto este sí sería un profesional... ...pero eh, a, a nivel mucho más modesto... ...nosotros nos podemos interrelacionar... Y, ...e intercambiar pareceres y modos de pensar... ...sin llegar a ser profesionales... ...que ya digo, en mi caso, no lo soy. Bien, pues valga valga este ejemplo... De, de que hay diferentes oficios, diferentes actividades ¿eh? que se hacen en el tercer entorno pero sin llegar a ser profesiones bien, pues si esta idea eh, me la acertan ustedes, eh, voy a dejar eh, para terminar el cuarto punto una, una idea que no sé si me dará tiempo a, tra a tratar y es que eh, normalmente en donde más se han desarrollado nuevos oficios y también nuevas profesiones es en las ciudades ¿eh? en las ciudades entonces, estamos nosotros aquí en un nuevo espacio social, ya se lo dije desde el principio, en donde surgen nuevas acciones, nuevos oficios y algunas nuevas profesiones. Entonces, puesto que tradicionalmente siempre los nuevos oficios y las nuevas profesiones han surgido en las ciudades a lo largo de la historia humana, las ciudades han sido los grandes espacios de innovación, surge la pregunta y con ello termino el cuarto punto. No estaremos en una ciudad, no estaremos ustedes y yo, en algo, en un espacio urbano, en un espacio que está urbanizado, eh, o sea, que las TIC generan un tercer entorno, pero hay quien ha urbanizado, eh, o ha comenzado a urbanizar este tercer entorno, y lo ha urbanizado, pues con los códigos eh, que permiten conectar los, los ordenadores, los códigos que permiten eh, transferir las imágenes y acoplarlas con el sonido de tal manera que parezca real esta interacción entre ustedes y yo. Es decir, que Urbanizar el tercer entorno es darle. es humanizarlo, darle forma humana, ¿eh? de tal manera que a actividades habituales en, en, en una ciudad. en una universidad o en una sala de conferencias. se puedan desarrollar en el tercer entorno. de tal manera que parezcan eh, reales. ¿eh? o sea que parezcan eh, similares a las que estamos acostumbrados a usar. Quiero decir con ello que hay profesiones. ...que se desarrollan en el tercer entorno por simulación, por imitación. ¿Eh? O sea, hay, y yo ahora, en tanto videoconferencista, pues estoy en realidad imitando, reproduciendo, digamos, eh, mi oficio mi oficio de profesor universitario. Quinta idea. Eh, el, hay un argumento por el cual mmm, es difícil, hay, hay pocas profesiones nuevas en el tercer entorno o sea, en las TIC, en el sistema TIC, y en cambio muchos oficios nuevos y muchas actividades nuevas. Pero son oficios efímeros, es decir, son oficios... Una profesión se entiende que va a ser una profesión duradera. Es decir, cuando uno, por ejemplo, se forma para notario, vamos a suponer, uno es notario y si consigue llegar a ser notario, normalmente en la época industrial lo era durante toda la vida como si uno es abogado o como si uno es médico. ¿eh? O sea, en, la, en la época industrial, eh, en la cual todavía estamos, pero estamos pasando de la época industrial a la, a la era de la información, eh, en, digamos, las universidades, y ustedes están en una y yo mismo eh, también trabajo en otra, formaban a profesionales. ¿eh? O sea, una de las misiones principales de la universidad era eh, formar profesionales, no sé si ustedes dicen profesionales o profesionistas, eh, o sea, pero vamos, entiendan de todos modos el término, no creo que haya problemas al respecto. Pues bien, en el tercer entorno, en cambio, eh, hay profesiones, como he dicho, pero son pocas, eh, muy pocas, y normalmente esas profesionales eh, se han de formar en escuelas de formación reglada. Pero en cambio, en, la, en el learning by using, o en el learning eh, by in, imitating, o en el learning by collaborating, o sea, en las otras tres modalidades de aprendizaje, ahí no se forman profesionales, pero sí se forman oficios, se forman nuevas actividades, nuevos oficios que no llegan a constituirse en nuevas profesiones, pero que sin embargo… ...le permiten a uno vivir, le permiten a uno ganarse la vida en el tercer entorno... ¿eh? ...y desarrollar actividades productivas o, o, o entretenerse en el tercer entorno... ¿eh? ...y disfrutar en el tercer entorno o enamorarse en el tercer entorno... ...tener relaciones personales a través de redes sociales, a través de comunidades virtuales, etcétera, etcétera... ...es decir, desarrollar en el tercer entorno los aspectos emocionales eh, de, de cualquier ser humano. Bien, entonces... ¿Qué sucede? ¿Por qué es difícil, segundo argumento, por el cual es difícil que haya muchas nuevas profesiones en el tercer entorno? Y si sí, en cambio es normal que haya muchos oficios y muchas nuevas actividades. Pues porque, por lo que voy a llamar el imperativo de innovar. Innovar es un término muy, muy de moda. Puede parecer que efectivamente es simplemente una moda y que será pasajera. Los teóricos de la economía ...hoy en día, siguiendo a Schumpeter, dicen que innovar es la principal fuente de la riqueza y del poder... ¿eh? ...y por lo tanto, si uno no innova, no no sobrevivirá o no llegará a obtener beneficios económicos... ...o, o no llegará a, a ser alguien relevante en cualquier sociedad que sea. Bien, esta teoría es criticable, y no voy a entrar en la, en la crítica, en todo caso en el diálogo, si quieren, eh, hablamos al respecto... Pero es eh, el imperativo de innovar, de innovar y la, la, la innovación como el objetivo principal de las empresas, eh, las empresas innovadoras o incluso los servicios públicos innovadores o las administraciones innovadoras, aquí por lo menos en la Unión Europea. Es el leitmotiv fundamental. Eh, ya saben ustedes que Finlandia, Suecia, Noruega eh, son las sociedades más innovadoras del mundo ¿eh? en términos relativos, bien entendido, muy por encima de los Estados Unidos de América ¿eh? y por lo tanto, y, y luego hay otros países europeos que tampoco van mal en cuanto a su capacidad innovadora. Bien, en el tercer entorno, la necesidad de innovar es eh, inexorable. ¿eh? O sea, eh, esta, esta sucesión de tecnologías, las TIC, tienen una vida media de 4 o 5 años, no más. ¿eh? O sea, cualquier artefacto, todo ustedes lo habrán experimentado como yo. Yo ya habría utilizado no menos de 10 o 12 ordenadores diferentes a lo largo de mi vida, ¿eh? pero ninguno de ellos ha tenido una vida de más de 3 años o 4 años, una vida útil para mí. ¿no? Exactamente igual diría pues de los teléfonos celulares, de las máquinas, de las videocámaras. Es decir, el imperativo de innovar llega, lleva a que las TIC cambian cada 3 o 4 años y entonces uno puede haber un, ser un gran experto ...en utilizar una videoconsola de los años 90, en el caso de los videojuegos... ...pero el, el haber llegado a ser un gran experto en esa videoconsola... ...no le sirve absolutamente de nada en el año 2012... ...si no ha aprendido a usar la nueva videoconsola. Quiero decir que las TIC están caracterizadas por la innovación. ¿eh? Hay, hay nuevas tecnologías continuamente y entonces... Eh, ...si uno ha aprendido me, usando las tecnologías... Eh, en una determinada época, con una determinada tecnología, tiene luego que reciclarse, actualizarse, eh, volverse a formar para usar una nueva tecnología. Esto nos ha sucedido a todos, por lo menos los que tenemos una cierta edad, yo empecé eh, como procesador de textos, voy a poner una, una tecnología muy trivial, muy sencilla, que se sigue utilizando, eh, yo empecé con WordStar, Star, ¿eh? luego pasé a World Perfect, ¿eh? todavía recuerdo el World Perfect 5.1, ¿eh? o sea, era, era para mí el mejor, ¿eh? para mí sigue siendo en el recuerdo el mejor, pero claro, como esto ya desapareció o no lo usa prácticamente nadie, pues tuve que pasar al World, ¿eh? el World, eh, bien, luego también usé, por supuesto, Apple Macintosh, ¿eh? pero el World ya lleva no sé cuántas eh, eh, series, ediciones, ahora me parece que está saliendo ya la 10.0 o 10.1, ¿no? Y, y en cada una de ellas hay innovaciones hay nuevas posibilidades y uno tiene que eh, reciclarse al, al nuevo formato a la nueva tecnología y resulta que sus anteriores eh, incluso los objetos eh, o sea si uno tiene qué sé yo un fichero en WordStar, para pasarlo a Word actualmente pues tendría un problema enorme esto es un nuevo oficio ¿eh? un nuevo oficio es aquel que coge una imagen, un sonido o un texto o cualquier otro objeto digital o objeto electrónico que está eh, elaborado en los años, a principios de los 90 vamos a suponer, o me da igual, a principios de, de la década eh, eh, del año 2000 o 2001, entonces eso ya hay que actualizarlo eh, y pasarlo a, las nuevas, a los nuevos formatos, a las nuevas tecnologías actuales. Estos son eso sí que son profesiones, eso hay que hacerlo con mucho rigor, habrá que hacerlo siempre, ¿por qué? Porque el tercer entorno está, eh, está vigente, sobre todo el imperativo de innovar. ¿eh? O sea, en el tercer entorno se innova continuamente y por lo tanto esto eh, da lugar a que a por muy bien que haya uno aprendido un oficio o incluso una profesión en el tercer entorno si uno es programador vamos a suponer en LOTUS ¿eh? esto hoy en día ya no le sirve de nada uno fue un profesional pero o bien pasa a utilizar nuevos lenguajes informáticos nuevos lenguajes computacionales o si no perece como profesionista o profesional ¿no? entonces esto es el, el, el segundo argumento el, la, la, la innovación destruye profesiones ¿Eh? Destruye profesionales y destruye profesionales. Con lo cual, la necesidad de actualizarse, de volverse a formar, de aprender de nuevo, ¿eh? Es, eh, forma parte de la estructura eh, organizativa del tercer entorno. En el segundo entorno o en el primero, en el primero, uno era minero, era agricultor o era pescador y lo era durante toda su vida, ¿eh? durante toda su vida y normalmente siempre viviendo en el mismo pueblo, en la misma región o en, el, en, en, en la misma comarca. ¿no? Entonces, digamos, una vez que uno había aprendido un oficio, por ejemplo, el de ganadero, el de carnicero o el de agricultor, pues ya de eso, eh, vamos, lo habría épocas de sequía o de escasez, pero en principio ya vivía de ese oficio o de esa profesión durante toda su vida. En la época industrial, si uno efectivamente ha aprendido a conducir un automóvil, o es abogado o es médico, bueno, eh, tendrá que cambiar en todo caso de automóvil, de carro, pero en cualquier caso, durante 10, 15 años, no le no, no le hace falta volver a aprender a conducir. ¿eh? O sea, eh, el volver a aprender a conducir, eh, hoy por hoy, normalmente hay que renovar el carnet de conducir, pero no hay que aprender de nuevo el oficio. ¿no? En cambio, en el tercer entorno, la, el ritmo de innovación es tal... Las tecnologías, las TIC, se quedan obsoletas, son efímeras, tienen una relación escasa y por lo tanto también las profesiones son efímeras y los oficios son efímeros. Bien, esta era la quinta idea que quería eh, sugerirles a ustedes, a ver qué les parece y luego la comentamos. Bien, sexta idea y ya voy terminando, me quedan unos 6-7 minutos según el tiempo que yo mismo me he puesto para terminar en una hora esta conferencia. La sexta, la sexta idea es, de, vuelvo sobre la cuestión del aprendizaje, pero vuelvo sobre la cuestión del aprendizaje ya en el contexto de todo lo que les he hablado a ustedes hasta ahora. Es decir, entonces, eh, para aprender cualquier cosa, cualquier profesión o cualquier oficio o, o para aprender a hacer algo en el tercer entorno, uno necesita eh, es imprescindible disponer de las herramientas correspondientes eh, las herramientas TIC, los aparatos TIC pero los aparatos TIC en versión tal, en versión cual, en versión actualizada eh, o sea, si yo estuviera usando un Skype ya obsoleto pues no nos hubiéramos podido eh, conectar entre ustedes eh, y, y bien, por lo tanto uno tiene que actualizar continuamente sus habilidades y sus destrezas, cosa que no sucedía ni en las sociedades agrícolas y ganaderas del primer entorno y, y a veces sucedía en las sociedades industriales, pero en mucho menor medida que actualmente. Un minero, por ejemplo, o exactamente igual, eh, un abogado, un, un profesor de universidad, normalmente lo era durante toda su vida, mientras que ahora, para ser profesor en el tercer entorno, pues ya les digo, yo no soy un profesional en el tercer entorno de la enseñanza, ¿eh? Eh, sino que hay gente que tiene muchas más habilidades y destrezas que yo, y eso hay que aprenderlo. O sea, entonces, eso es formación para ser profesor en el tercer entorno. Ustedes, he visto en el discurso inaugural, que es uno de los temas que, que tienen en su congreso, entonces, el cambio en los sistemas de aprendizaje, en las habilidades, en las destrezas, que hay que hacer cada X años para manejar las tic es eh, una de las cosas que modifican el aprendizaje TIC. ¿eh? modifican Quiero decir con ello que también la profesión de ser profesor, ¿eh? de ser enseñante ¿eh? o de formar, de ser formador en el uso de las TIC, es una profesión que a su vez va cambiando cada muy po poquitos años. ¿eh? O sea, tiene que haber un reciclaje continuo del profesorado y también de los eh, procedimientos y procesos de aprendizaje. ¿eh? Entonces, el tercer entorno... Es, eh, tiene una duración, todo lo que, lo que vale en el tercer entorno y dura, dura mucho menos que en el segundo entorno o que en el primer entorno. ¿no? Eh, digamos, la biosfera ahí está desde hace eh, cientos de siglos, Me, en las ciudades, no cientos de siglos, pero algunas ciudades, si llevan eh, incluso algunas centurias, y desde luego, pues dos, tres siglos, es normal que una ciudad eh, viva salvo grandes desastres, ¿no? mientras que eh, el tercer entorno, sus espacios, etcétera duran igual 5 años, 6 años, 10 años, no más. ¿no? Entonces, por lo tanto, el tercer entorno eh, tiene un, una duración eh, escasa. ¿eh? Y las profesiones y la, los oficios en el tercer entorno también. Bien, entonces, eh, claro, ahí hay que, hay que, por lo tanto, como se dice habitualmente, hay que aprender a aprender. O sea, más que aprender un oficio o una profesión, lo importante es desarrollar las destrezas y las habilidades para actualizarse continuamente un buen hábito que hay que transmitir y que nosotros mismos hemos de adquirir, es el de actualizarse periódicamente a las nuevas tecnologías TIC que con certeza habrán salido. entonces Y desarrollar nuevas habilidades y destrezas o actualizar, renovar las habilidades y destrezas que uno, que uno tenga. Y, y, en, y dentro de este aprendizaje TIC, otra idea importante es la de generar valor. Eh, ...es fundamental que eh, muchas, muchas nuevas actividades e incluso algunos nuevos oficios, por ejemplo el de bloguero eh, o, o, o muchos más que podríamos hacer, surgen porque uno se pone a hacer lo que le apetece hacer ¿eh? en el tercer entorno, ¿eh? por ejemplo uno se convierte en hacker... Por, por curiosidad o por motivos eh, porque está contra el poder o contra está, está contra Microsoft ¿eh? y entonces se, se convierte en hacker y, y forma parte de una comunidad de hackers ¿eh? y exactamente igual podría poner el ejemplo del ciberpolicía ¿eh? o sea, entonces de repente esto de seguir la pista eh, a través de, en el tercer entorno, a través de internet o a través de la telefonía móvil y ves desde dónde se hizo la llamada y desde qué antena parabólica y desde qué transmisor etcétera, etcétera todo esto que se llama la policía científica hoy en día, pues efectivamente estos son nuevas profesiones y profesiones muy importantes en las cuales, eh, a, los, a las cuales uno se siente atraído pues por los motivos X, por motivos subjetivos que sea, pero en los cuales uno se tiene que actualizar continuamente. ¿no? Entonces, estas eh, escuelas TIC, quiero decir, que son eh, efímeras. ¿eh? O sea, es decir, los sistemas de aprendizaje y, y los, las escuelas de formación... Eh, hay que rediseñarlas cada muy poquito tiempo. ¿eh? Quiero, y con esto eh, creo haber dejado claro que ni siquiera la profesión de, de profesor o de enseñante o de formador en el sector TIC es duradera. O sea, ni siquiera esa es una profesión. ¿eh? Porque alguien que pudo ser muy bueno hace 10 años, en cambio ahora, como no se ha actualizado, no se ha renovado, eh, ya no es un, un buen formador en, en el tercer entorno. Bien, eh, séptima idea. El, es otra, no la voy a tratar a fondo, simplemente la voy a mencionar. El, el, el, las tecnologías de la información y de la comunicación y el espacio eh, social que generan, el tercer entorno, es un espacio también para la publicidad, ¿eh? para la publicidad, para los anuncios. Si ustedes eh, miran su ciudad o cualquier otra, estoy pensando en el DF, en el Distrito Federal o en cualquier otra, verán que hay anuncios por doquier, o sea, las ciudades no están hechas para ser anunciadas, se acordarán ustedes a principios del siglo XX, aquellos hombres anuncio, ¿no? Más que nada hombres, pero también podía haber mujeres anuncio. Es decir, gente que iba por la calle anunciando lo que fuera, ¿eh? anunciando un textil, anunciando eh, una, una loción, eh, o anuncio, anunciando un, una marca de automóviles. ¿no? Entonces, eh, el hecho de que las ciudades... ...se utilicen para anunciar, para hacer marketing... Esto es una característica típica de las metrópolis, de las ciudades y conforme más ha ido avanzando, eh, digamos, la civilización industrial, más publicidad ha habido en las ciudades. En principio las ciudades no surgieron para hacer publicidad, ¿eh? obviamente, en las ciudades surgen pues, para vivir, para habitar, para desarrollar actividades, oficios, etc. Pero se ha ido poblando, las ciudades se han ido poblando de, de imágenes, de lemas, de... de logotipos, eh, de marcas, eh, eh, con, el, eh, con el objetivo, claro está, de vender. Eh, o sea, de vender esos productos, de irlo, ir metiendo estas imágenes y esos nombres y su posible utilidad y la publicidad correspondiente en nuestras mentes de tal manera que cuando vayamos luego a la tienda, al comercio, <coughs> al supermercado o al hipermercado, digamos, pues yo quiero tal producto de tal marca. ¿Por qué? Pues porque nos lo han introducido en la mente. Bien, esto, el tercer entorno, lo hace mejor que nadie. ¿Eh? o sea, mejor que nadie por tercer entorno entiendo en este caso televisión, que desde luego que también es tercer entorno ¿eh? o también internet ustedes saben perfectamente que hay muchas empresas en internet, incluida empezando por Google o empezando o la mayoría de los portales, que viven de la publicidad, ¿eh? o sea, es decir eh, aquellas tecnologías TIC que son gratuitas en internet, normalmente es porque tienen tal cantidad de usuarios que eh, anunciarse en ese espacio, o sea, tener una, un logotipo introducido en esta imagen, curiosamente, en la imagen que estoy viendo ahora, ustedes no tienen ningún logotipo, ¿eh? O sea, claro, porque estoy viendo al público, ¿no? pero seguro que ustedes, detrás de la pantalla donde yo estoy, tendrán seguro, eh, como mínimo, el, el símbolo y el lema de su universidad, y el nombre de su universidad. Entonces, esto de ser visible en el tercer entorno, de anunciarse en el tercer entorno, sea televisión, sea en telefonía celular o móvil, sea en internet o sea en un videojuego o sea subliminalmente en, eh, en un, o, o directamente mediante anuncios publicitarios. ¿eh? Hoy en día cada vez que uno se conecta a internet y a un portal ¿eh? o a una web normalmente le sale publicidad ¿eh? por delante. Entonces se puede quitar o, o no hay más remedio que verla, ¿eh? pero quiero decir con ello que el tercer entorno es el emporio de la publicidad. El emporio de la publicidad y, y económicamente, buena parte de las vías de financiación de, de muchas empresas e instituciones también, de organizaciones en general, que hay en el tercer entorno, se logra vía publicitaria. Insisto, Google es el gran ejemplo. Es sorprendente que tecnologías tan sofisticadas como un buscador o todas las tecnologías de Google, eh, digamos, se... Eh, sean gratuitas, eh, sean de, de libre acceso, vamos bueno, no todas, eh, pero muchas de ellas, ¿no? mientras que hay otras empresas eh, multinacionales del sector TIC que siguen otras estrategias comerciales, de comercialización, pero las que hacen esto es en base a la enorme expansión del mercado publicitario, cuyo gran ejemplo, por supuesto, es la televisión. Entonces, si piensan ustedes ahora en otro ejemplo de actividad en el tercer entorno, que es el deporte o el espectáculo, eh, ...verán ustedes que todos los grandes eh, deportistas... ...pues ya son hombres anuncio o mujeres anuncio... ¿eh? ...todos tienen sus contratos de imagen... ...que es donde de verdad ganan el dinero... ¿eh? O sea, eh, ...más que en su sueldo... ¿no? ...quiero decir con ello que las, las imágenes en el tercer entorno... ...se han convertido en un gran mercado publicitario... ...y ahí surge una, un elenco enorme de nuevas... ...eso sí son profesiones... ¿eh? ...hoy en día no hay tercer entorno sin publicidad... Y, por lo tanto, el oficio publicitario eh, o el, el introducir novedades, nuevas modalidades de publicidad, nuevas modalidades de anuncio, de ser visible, de lanzar mensajes a través de Internet, pues son, eh, digamos, innovaciones muy, muy importantes. Termino ya, ya me he pasado del tiempo, eh, pero estoy en el penúltimo punto. Eh, termino eh, con un mensaje muy breve. No, entiendo yo que el, me dirán ustedes, ¿y este nuevo espacio social es un espacio democrático? ¿Eh? Pues les digo que no, no es un espacio democrático, no hay ningún estado que gobierne el tercer entorno, ni siquiera los Estados Unidos de América, ¿eh? quienes de verdad mandan el tercer entorno son lo que yo llamo los señores del aire los señores de las redes, eh, hay, hay nombres, o sea, están las grandes tarjetas de crédito y débito, pues Visa, American Express, es Google, es Microsoft, es Apple Macintosh, es Intel, en fin, todas las grandes empresas multinacionales son aquellas que conforman el tercer entorno y quienes organizan el tercer entorno y el funcionamiento del tercer entorno. Nosotros, aunque estamos de universidad a universidad, nos estamos interconectando a través de la mediación de todos estos señores del aire o señores de las redes y si no, no sería posible el, el lograrlo. Pues bien, pues esta es la idea, en el tercer entorno ha surgido una nueva modalidad de poder, ¿eh? que es aquí los mantenedores, los diseñadores, los creadores de las redes, que efectivamente utilizan nuevas formas de... De beneficio económico, en particular las licencias de uso, no voy a hablar de este tema, eh, pero las licencias de uso del software o de las tecnologías es el gran mecanismo de financiación, aparte de la publicidad, que obtienen eh, los señores del aire. El ejemplo típico es Apple Macintosh, por supuesto, por poner un ejemplo para todos aquellos que estén, estén ustedes usando eh, este tipo de sistema de configuración. Bien, pues mi idea, mi idea es, y con esto ya termino, dejo el noveno punto. Mi idea es que eh, este espacio social, este tercer entorno, habría que democratizarlo. ¿eh? Y para democratizarlo habría que pensarlo como una ciudad, ¿eh? es una idea que ya avancé de pasada al principio, eh, en donde hubiera un ayuntamiento, ¿eh? no más que un ayuntamiento, no un estado, sino un ayuntamiento de redes en donde las distintas redes fueran autónomas eh, pero eh, efectivamente hubiera una autoridad pública eh, que regulara los flujos, regulara eh, los flujos de información, regulara las interacciones y también en su caso contribuyera a mantener mediante infraestructuras públicas el funcionamiento de este tercer entorno. Bien, pues muchísimas gracias por su atención y eh, estoy perfectamente dispuesto ahora a dialogar con ustedes eh, con mucho gusto.